A todos mis colegas, consultores y formadores, hoy os voy a hablar de las cinco principales aplicaciones que yo utilizo en las sesiones, tanto online como presenciales, para hacerlas más participativas, amenas y con más impacto. En primer lugar, os voy a hablar de Slido. Slido es una aplicación para potenciar la interactividad entre los participantes y los facilitadores en sesiones de formación y en conferencias. Slido permite, fundamentalmente, tres funcionalidades. En primer lugar las consultas, el facilitador, el conferenciante puede ir contestando sobre la marcha en directo o bien online a través de la propia aplicación. También le permite ir teniendo un turno, un orden para ir abordando esas preguntas o juntar todas aquellas que sean comunes. En segundo lugar, la utilización de encuestas que puede ir introduciendo a lo largo de la conferencia y los participantes irán contestando de manera que el facilitador pueda ir mostrando también los resultados. Y en tercer lugar, tener preparados o ir creando sobre la marcha preguntas de test que puedan ir evaluando los contenidos de los cuales se están hablando y de esa manera irlo utilizando como una herramienta de evaluación o de contraste de conocimientos sobre la propia conferencia que se va realizando. Todo ello además es accesible a través del propio ordenador, de la tablet o del móvil. En segundo lugar, Padlet. Padlet es una aplicación web que genera paneles online para dinámicas de grupo, debates o exposiciones de, de contenidos de información como si se tratara de un mural. De esta manera permite que los participantes cooperen para extraer conclusiones conjuntas, elaborar planes o definir la síntesis de las sesiones. Por ejemplo, yo lo suelo utilizar para extraer ideas principales o bien para establecer compromisos de, de progreso, de mejora, de acción, tanto individuales como grupales. En tercer lugar, una aplicación para mobile learning, The Capsule Company. The Capsule Company permite muy fácilmente crear contenidos, añadirles ejercicios que puedan ser respondidos de manera que el participante reciba sobre la marcha un feedback inmediato a través de links que el participante recibe en un correo electrónico. También permite realizar encuestas. El organizador o el formador puede llevar un seguimiento muy detallado de manera que sepa quién ha contestado, quién no, qué preguntas están respondiendo correctamente, cuánto tardan en responder las personas, etcétera. Puede ser utilizado en las propias sesiones o bien como un pre o un post a la formación. Es especialmente adecuado para departamentos de formación, consultoras o, por qué no, también formadores autónomos. Canva es posiblemente la aplicación más versátil, más fácil de manejar, para crear contenidos gráficos sin que seas un profesional del diseño. Yo la utilizo para crear banners, montajes de imágenes y también algunas infografías. En general permite que generes imágenes, que generes contenidos gráficos, que generes incluso vídeos cortos para cualquier utilidad que se te presente. Y también contenidos para las principales redes sociales. Incluye multitud de recursos gráficos, plantillas, etcétera, que te van a hacer muchísimo más sencillo el diseño. Y hoy por último os voy a hablar de Quizzes. Es mi herramienta preferida para crear test. Test que también luego puedes utilizar como competiciones online... Sobre la marcha de las propias sesiones de formación o como acción de seguimiento de lo que hayáis tratado en alguna sesión. Genera ranking de los participantes a partir de los que mejor respondan las cuestiones y también más rápido. Con lo cual lo conviertes en una herramienta lúdica ideal para animar sesiones de formación presenciales y online. También hace un análisis muy pormenorizado de cuáles son aquellas cuestiones que mejor y peor se están respondiendo. Si quieres aportar también tus propias ideas y experiencias lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo. Ahora te dejo dos vídeos relacionados también con el desarrollo del talento y la formación que pueden resultarte muy útiles e interesantes para utilizar también.